Ha llegado Diego Zuliani de Valerza, algo habíamos adelantado y se viene hablando y mucho. Segunda ola y lo que esto puede traer en materia económica. Ya trajo el pizarrón con toda ¡Completo! la explicación sí. y todos los cuadritos y numeritos y símbolos que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, Diego. Hola, Nancy. Hola, Nicolás. Sí, ya, ya viene preparado. Así vamos al grano <risa> y te lo vamos a hacer de a poco con Ajá. un ejemplo Ajá. para que se entienda bien. todos los, los efectos que pueden pasar. Supongamos que hay tres personas, A, B y C. Sí. Cada, sí. Una, cada una de estas personas tiene 100 pesos de ingreso, un ejemplo, y destina su ingreso a, la vivita, a las casas, gasto de las casas, el transporte, la vivienda. no Estas personas van a demandar un bien y van a por ese bien van a estar dispuestos a pagar algo. Uno, dos pesos, otros tres, cuatro pesos. El mercado interviene y... ...entre oferta y demanda llegan a un precio medio de tres pesos. O sea, cada uno ha pagado por este bien tres pesos. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Es un ejemplo. Tres pesos y, el, y compran tres cantidades, uno cada uno, tres cantidades a tres, a tres pesos. ¿Qué es lo que viene ahora? Viene la pandemia, primera o segunda ola. Y el Estado decide hacer un subsidio de, en este caso puntual, estimamos que el segundo subsidio va a ser de 150 mil millones de pesos. Y decide dar una emisión, hace una emisión monetaria y da 20 pesos, en este ejemplo a C. Entonces, C ahora tiene un ingreso un poco adi un ingreso adicional sí. y está dispuesto a pagar más por este producto. Entonces, por este producto que antes pagaba tres, él que él antes había ofrecido cuatro, decide ofrecer seis, seis pesos. Ajá. Entonces, acá viene algo que pasa en la economía. es Entre la emisión monetaria y la especulación, el precio se coloca en seis pesos. O sea, hay un tema de expectativa inflacionaria y un tema de demanda, la emisión generó una mayor demanda y la demanda termina presionando al precio. El peso, el, las cantidades siguen siendo tres y el precio aumentó de tres a seis pesos. Por la emisión monetaria y por la especulación en el mercado de bienes. Esto es lo que genera la emisión y esto es lo que vamos a ver respecto a la segunda ola, porque van a existir una emisión para los subsidios que vengan para atender la crisis. ¿no? Y en el caso del dólar pasa exactamente lo mismo, porque es un bien. Solamente que tenemos que tener en cuenta que existen tres lugares a donde van a pegar de distintas formas. En el caso de la cueva, el dólar informal, el dólar libre, la demanda de, del dólar por aumento de la emisión, o sea, termina, no digo que el que reciba el subsidio va a ir a comprar dólares, puede pasar, pero puede este, correr algunos Pero mecanismos. Repercute, digamos. Repercute, termina llegando en alguna medida a la demanda de, a demanda de dólares. Y lo que puede llegar a pasar es que en respecto a las cantidades, si hay una restricción de, los do, de las cuevas, porque no pueden abrir, porque no puede, hay una caída de la oferta, entonces esto va a generar una presión en el dólar blue. O sea, o hay sea, un, un, aumento, un aumento en el dólar blue. O sea, ¿Está lo que vamos... en ciento... 143. 43. Ya vimos que subió de 140 a 143 sí. y posiblemente haya en esta segunda ola en Buenos Aires y después va a llegar acá seguramente este, con mayor eh, fuerza el tema de las restricciones. Entonces, de nuevo, esto no puede estar intervenido por el Estado porque es el dólar informal. Claro. Claro. Y entonces vemos una presión en el dólar blue. Distintos son los otras dos situaciones. En el caso del mercado de capitales también va a existir esto que se filtra y se va a requerir demanda del dólar oficial, uh -huh. del dólar, perdón, eh, financiero. Sí. Pero existe acá algo que tiene el Estado que son bonos. El Estado sale a vender este producto o el bono a un menor precio y hace caer el precio. Uh -huh. Entonces vamos a ver que el mercado este contó con liquide va a estar contenido. Entonces, no va a ser el dólar que se va a ir disparando, se va a salir disparando, va a estar contenido eh, durante los próximos meses. Seguramente hay muchos bonos, tienen muchos bonos el Estado para contener el dólar eh, de, de mercado capitalista. Y finalmente, el mercado libre de cambio, este el dólar oficial, uh -huh. tenemos un tema de las restricciones. ¿Quién puede acceder al dólar oficial hoy? Nadie, o sea, sí, ni para importar, sí, no. ni para pagar deuda, nadie puede... La o sea, mayoría van a la cueva. Van a la, la cueva. La mayoría de gente va a la cueva. Entonces vos acá tenés un cepo en el acceso al dólar, en respecto a la demanda de dólares, uh -huh. y respecto a la oferta de mon, de, de oferta de dólares vos tenés, que está sujeto a la exportación, acá las exportaciones han subido, el Banco Central ha aumentado Sí, que el de soja, la exportación de soja sí. se, se prevé un récord, ¿no? Sí, en esa, solos, exactamente, en eso es por los precios internacionales también de, la, uh -huh. de las materias primas. Y este y está el tema de la deuda, que es la parte incierta ...respecto de qué va a pasar con el Club de París... ...el tema del Fondo Monetario Internacional... ...y el, el mercado, el, el oficial... ...el tipo de cambio oficial sigue el tema de la inflación... ...y acá volvemos a, a decir que hay un tema de alarma... ...porque la inflación del último mes fue... ...extraordinario, 4,8%... Sí. Sí, la más alta desde el 2019... De, uh -huh. Muy alta, entonces... Después de 18 si, el, meses. Uh -huh. si el tipo de cambio sigue a la inflación... Claro. ...y la inflación sigue siendo alta... ...esto va a volver a presionar de nuevo... ...a los precios y a las cantidades... ...con una expectativa también de de inflación entonces hay un panorama bastante complejo y tenemos que estar atentos al tema de cómo se regula el tema de las deudas sí. y no, a, no apostar al loco al dólar porque existen mecanismos para restringir durante este año y sobre uh -huh. todo en campaña electoral al, al para contener el dólar ¿no? entonces eh. el Estado tiene, tiene y, y vos nombraste algo también campaña electoral Diego sí. estamos en un año electoral eso también va a influir ¿no? sí, en la economía a, absolutamente vos fíjate esto está, es bastante complejo el Estado tiene que arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo sí. te dice, bueno, vamos a pagar a mil dólares. ¿Sí? No me restringas exportaciones, porque sí. si no, ¿de dónde sacar los dólares? Claro. No hay problema. El que produce carne y exporta, lo vende a un precio más alto. Entonces acá le dicen, no vas a querer vender a dólares muy, alto, 10 dólares afuera, por decirte algo. Tenés que eh, cubrirme la demanda interna. Entonces restringe las exportaciones. Entonces... Empieza a haber un conflicto. Sí, bueno, bro. pero fíjate, Diego, cómo son las cosas, Nancy, que vos decís, no permiten exportar carne, por ejemplo, pero sabemos que en nuestro país ha bajado mucho el consumo de carne por el alto precio que tiene hoy. Exacto. Entonces, ¿tienen un problema acá la gente que, que vende carne? Porque, como vos decís, no puede exportar, o está muy difícil exportar, pero acá en el país no, no se vende tampoco por el, por el precio que tiene. Exactamente. Por eso es algo complejo. Tenés... Eh, decisiones que son contrapuestas, innecesarias. Entonces empiezan a haber estos conflictos, distintos indistintamente del partido político que, se, que, de, que estemos hablando, ¿no? uh -huh. de la visión sí, que tengamos. Sí, sí. Tenemos estas complejidades que tenemos que resolver porque la forma normalmente de salir es la producción, es aumentar la uh -huh. cantidad. Si yo aumento la cantidad de bienes de carne, puedo producir para afuera, para adentro, el precio cae, hay competencia. Y es eso lo que está restringido cuando hay pandemia. Porque la, la producción es la que se ve afectada Ajá. principalmente. ¿no? Son, son dos posturas, si se quiere, eh, un poco eh, en, en veredas distintas. ¿no? Siempre escuchamos, por ejemplo, al sector de, de la salud, que a veces piden que se cierren las, las actividades. Sí. Desde la economía eh, ya no se puede seguir cerrando. Vos como contador, Diego, cómo, ¿cómo lo ves? A pesar de que es muy complejo, por supuesto, y no está en tus manos tomar esta decisión, pero ¿qué consejo claro. podrías dar? Bueno, vos fíjate que, este, obviamente que acá estamos frente a una situación de salud frente a economía, ¿no? Entonces, sí, este, uh -huh. un tema crucial es ver qué actividades sanitariamente se pueden desarrollar normalmente uh -huh. para no restringirla, porque la gente tiene que salir a trabajar para comer, uh -huh. y, este, y si eso implica una, un aumento de los casos... Este, bueno, es, es, es la parte más complicada. El problema yo creo acá es no es la restricción por una semana o dos semanas del, de la actividad económica o de las escuelas que está pasando, claro. sino es que no sabes cuándo va a terminar esto. Ya pasamos el año pasado, claro, no, eso, era una no semana, costumbre. dos semanas, sí. 10 meses este, encerrado, entonces la gente no quiere seguir con esa situación y nosotros en el caso de Argentina estamos en una situación económica eh, complicadísima, complicadísima, claro. complicadísima. Eh, que... el tema de inflación que recién lo, lo mencionabas Diego, bueno, eh, ha sido muy alto el mes pasado, se estima que el mes que viene puede ser igual o mejor dicho, este mes, porque siempre sí. es, es mes, mes vencido, como, como siempre decimos eh, o sea, la, la de abril puede ser alta también la inflación y algo que también se, se agrava con el tema de la segunda ola, como vos decías, ¿no? El tema de la inflación, eh, aumenta la nafta, aumentan uh -huh. eh, los insumos, aumenta la uh -huh. nafta y aumenta... Eh, o sea, eh, es muy complicado el tema de la inflación, ¿no? Ya llegó creo que a un 13%, si sí. no me equivoco, sí. que es eh, más de la mitad de lo que se tenía pensado para todo, para el, año. todo el año. Digo, eh, se viene un año eh, muy económico difícil. muy, muy duro, creo que, no sé si peor, eh, no quiero llevar ni miedo ni nada, pero digo, eh, complicado, no sé si peor que el año pasado. Y muy complicado. Por, por lo que venimos arrastrando. Me parece eso, ¿no? que el año pasado también tuvimos el congelamiento de muchas tarifas. Tal cual, eh, sí. Este año no sé si lo van a poder realizar, porque recién se vienen descongelando las tarifas. Claro. Por ejemplo, la nafta tiene que seguir subiendo porque está atrasada en su valor. Uh -huh. sí. Entonces, ¿pueden volver a, a colocar congelamientos en tarifas? No. No, no puede. Claro. O sea, el congelamiento implica subsidio. ¿Y cómo...? cómo a tener el subsidio con mayor emisión. La mayor emisión se canaliza a mayor demanda y la demanda termina siendo mayor precio. Entonces, volvés a tener inflación. Es un círculo vicioso. Uh -huh. Así que este lo que sí que nosotros tenemos que es, ante ese escenario, ir adelantando las medidas. La segunda ola todavía no llegó en Jujuy, estamos viendo algunas cosas, así que tendremos que ir adelantando las medidas que pueden pasar ante una nueva restricción en la movilidad. Y como por ejemplo, ¿qué medida, Diego, por ahí adelantarías vos para que eh, favorezca todo el tema, la economía? Todo el tema y... del trabajo este, eh, remoto. claro O sea, vos ya tenés que tener en cuenta que si no vas a poder ir a trabajar de acá 30 días, tengas una computadora habilitada, con cámara, Exacto. conexión, ya tendrías que estar viendo eso uh -huh. y organizando. Vos vas a venir, vos vas a venir. ¿Cómo organizas tu equipo? ¿Cómo, ¿cómo a salís grupos? a vender? Uh -huh. ¿Cómo mejorar el tema de los precios? ¿Cuáles son las restricciones de importación? Uh -huh. Hay un montón de mecanismo que vos podés adelantarte ahora, antes que cuando llegue ahí no puedas salir, no claro. te puedas mover. Hacer o sea. hincapié también en los deliveries, ¿no? Como en algún momento, uh -huh. hasta de zapatos se hacían deliveries, yeah. eh, justamente, ¿no? Para tratar de, de paliar un poquito la situación y tratar de vender algo, bueno, quizás reforzar, uh -huh. ¿no? La, las ventas online, de, de darle nuevamente bolilla a todo lo que son las redes sociales, para para no que no nos agarre una restricción. Eh, de golpe, claro, y que no sabemos nada. hasta cuándo puede llegar a durar. Claro, Yo creo que la experiencia del año pasado es muy buena, pensando en esto que se puede llegar a venir, pero es cierto, coincido con lo que dice eh, Diego, que hay que comenzar a anticiparse, uh -huh. a que no te llegue la segunda ola de, de golpe, como está pasando en, en Buenos Aires, o como, como ha pasado también en Córdoba, que si volvés a los mecanismos del año pasado, que sea con anticipación. Exactamente. Para prevenir a, cualquier cosa, ¿no? Para prevenir, adaptarte ahora, Claro. porque la segunda ola va a venir, y si quizás haya una tercera porque ha uh -huh. pasado en otros países, digamos. Sí. Claro, sí, sí, sí. sí. Así que bueno. Hay que, bueno, esa hay que, hay que prepararse hacer. entonces, Diego, porque sí, se sí. viene, por lo menos lo que escuchamos se viene un panorama complicado. Y complicado, eh. sí. Por suerte están las vacunas, o sea, las vacunas uh -huh. van a llegar, hay que esperar y aguantar hasta que lleguen, así que... Sí, se está vacunando, se de hecho, vacunando. en la provincia. Estados Unidos vacuna casi entre 4 y 5 millones de, de dosis diarias. Uh -huh. Cuando termine de vacunar, seguramente toda esa cantidad va a... A, este, para a llegar más vacunas para en, todos, todos los, los, los demás, lugares, demás países sí, claro. Sí, claro. Uh -huh. bien Diego bueno un panorama complicado pero es necesario no conocer y estar preparados para uh -huh. lo que se puede llegar a gestar no exactamente así que bueno para cualquier consulta nos, eso te iba a preguntar para cualquier información qué consulta dónde nos buscan en, nos mandan un correo infarrovalerza.com.ar o nos mandan un este, o nos buscan las redes sociales Facebook Instagram y este y estamos subiendo el videito que explica en YouTube Ahí Así está. Que para que la gente que repasar. por ahí para estaba escuchando agarró tarde, eh, para tomar un poco de nota eh, pueden seguramente entre hoy y mañana ya Valerza va a subir el video, siempre los miércoles sube rápidamente el, el video con la charla que tenemos aquí en 17.9 Diego, gracias por haber venido, nos reencontramos la nos próxima la, semana. Nos vemos la semana que viene